¡Hola chicos! ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¡Les habla el Profe David! En esta oportunidad les quiero agradecer más que nada a todos los papás y a todas las mamás y a las escuelas que me hicieron un regalo por el Día del Maestro, ¿sí? Quiero agradecer en especial a la Escuela 7 de José Mármol a los chicos de Quinto A en especial a la mamá de Lucio Hoy lo que vamos a hablar es el videojuego Among Us. El juego del momento. ¿Por qué el juego del momento? Porque tiene plataformas en Android, iPhone, en celulares, en PlayStation, en Compu... <coughs> y es gratuito. Los videojuegos se caracterizan, entre muchas otras cualidades, por brindarnos la posibilidad de interactuar con mundos fascinantes. Repasamos a través del uso de la perspectiva la sensación de profundidad. Y otros muchos recursos creativos, como por ejemplo la evolución de los entornos. En videojuegos desde el punto de vista de la representación visual. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos viendo de videos anteriores? 2D, 3D, ¿se acuerdan? Que estuvimos trabajando, que hice hace un tiempo atrás. Y también se acuerdan de que estuvimos trabajando planos, horizontal, vertical, profundidad. ¿Sí? En otro de los videos... Bien, en el caso de que no se acuerden, yo se los voy a dejar acá abajo, abajo de la descripción. O si no, si puedo colocarlos por acá arriba, o por acá arriba, o por acá arriba, o por acá, en alguna parte de aquí, se los voy a colocar. La sensación espacial que tiene este videojuego Among Us, configura un espacio interactivo, para enfatizar la sensación de profundidad. Nosotros, si estamos viendo el videojuego, ven que son varios tipitos en 2D pero siempre trabajan en una profundidad que es una nave espacial que tiene distintos niveles. Se caracteriza por ofrecer también múltiples escenarios en dos dimensiones. Dentro del plano horizontal, el jugador se puede movilizar en diferentes eh, direcciones recorriendo ese mismo espacio. Ustedes observen que está toda la nave ahí y hay distintos lugares. Por ejemplo, están los dormitorios, está... En, hay otro escenario que es como un laboratorio, después hay otro escenario que es como un, un tipo de depósito. Entonces uno tiene que hacer distintas misiones. Ahora yo lo que les propongo a ustedes, con los videos anteriores que nosotros estuvimos trabajando y esta sensación de este videojuego, hacer un trabajo en profundidad sobre el escenario de Among Us. ¡Vamos! Este video se lo voy a dedicar a mi alumna Mia Orellana. Vamos arriba, no te desanimes. Bueno, acá me escribió Yamila, dice hola profe, soy Yamila de Quinto de la 60. Muy bien. Después pues acá de la Escuela 24, hola profe, soy mía. Eh, muy bien, a ver, algún otro comentario. Bien, acá de Johnny Arteaga. Muy bien. Hola, profe. Habla Sophie Hoffman. Me encantó tu video y me ayudó a hacer la tarea. Besos y lo, escribe, y lo escribo pronto. Ay, ¿cómo andas, Sophie? ¿Todo bien? Bueno, me alegra mucho que te haya gustado. acá, Fidencia Mato hola profe me gustan tus videos soy Daniel, ah, Daniel mira, muy bien nos vemos el miércoles después, Mario Alegre genial profe Goku Gamer, ahí está. Para el otro video puedes hacer Among Us. ¡Charan! Lo hice. <ríe> Espero que estés contento. Muchos likes, quiero. Luciano Wo Excelente video, gracias. Decime de qué escuela sos, así te saludo. Daías Leiva. Profe, qué manera de estudiar. ¿Te gusta? Bueno, me pone muy contento. ¿Y qué les pareció? ¿Les gustó? Bueno, yo hice esta propia eh, composición de profundidad. Esto, lo como todos los videos, se lo toman de ejemplo. Ahora yo quiero ver su propia composición. Si les gustó esta actividad, si les resultó difícil, resultó fácil. Si no les gustó la actividad, también quiero que me pongan comentarios si quieren hacer otras actividades u otros dibujos o algunas técnicas en particular. ¿Por qué? Porque cuando llegue a los 200 suscriptores voy a hacer un copilado con todo lo que me están pidiendo ustedes. ¿Sí? Les mando un beso, un abrazo, un saludo, cuídense, chau. Me caigo.